El mensaje de Jorge Rial a Dalma Maradona en medio del escándalo con Diego, al que ella le dio me gusta. A tres semanas de haberse convertido en madre de Roma Caldarelli, Dalma Maradona celebró sus cumpleaños número 32 rodeada de sus amores y lejos de Diego Maradona, 58. Más allá de los 8.400 kilómetros que separan Buenos Aires de Sinaloa, el frío y polémico saludo que el 10 le dedicó en Instagram a su hija mayor agigantó la grieta familiar. Sensibilizada por la maternidad y su cumple, Dalma eligió responderle a su papá con diplomacia y contundencia, Otra vez más elegiré el silencio. Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy. Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida. Nada más. Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andrés, Loli, amigos y Roma de mi corazón. Amor o nada. En este contexto, Jorge Rial se solidarizó con Dalma y le dedicó un afectuoso mensaje a la actriz en respuesta a ese tweet. Mira a tu alrededor. Están lo que tienen que estar. Los que siempre estuvieron. Disfruta.